Vamos a ver si entra el vídeo, y ahí lo tenemos. Hola a todas y bienvenidas a nuestro Briconsejo. Hoy os queremos animar a que reivindiquéis una educación completamente gratuita, desde la edad infantil hasta la universidad. Hemos oído muchas veces hablar de la excelencia, de las buenas estudiantes que merecen tener enseñanza gratuita. Sin embargo, la enseñanza está ya fuertemente subvencionada es decir, que con las matrículas que se pagan no se mantiene el sistema. Así que se puede decir que tanto las descendientes de los que más tienen como de las más pobres ya están becadas por el solo hecho de llegar a la universidad. Ahora bien, las más ricas tendrán mejores condiciones para superar sus estudios, más tiempo libre porque no compaginan los estudios con el trabajo, profesorado de apoyo y sobre todo mucha más libertad porque no tienen presión por aprobar a la primera, no tienen problema por pagar segundas matrículas ni prisa por entrar en el mercado laboral. Así que podemos decir que las más ricas están becadas doblemente. Ni siquiera hubiera matrículas gratuitas y becas suficientes estarían en igualdad de oportunidades las personas ricas y las pobres. Así que, ya sabéis, no es suficiente con que bajen el precio de las matrículas. Tenemos que reivindicar la gratuidad y las ayudas al estudio. Si no hay igualdad, no hay excelencia. Lo demás son excusas para que a la universidad solo vayan las ricas y algunas pobres con suerte. Organízate y lucha. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Salud y hasta la próxima.